El automovilista listo, era dueño de un gran automóvil que se deslizaba majestuoso por las calles, pero no tenía gasolina. Había procurado sustituir la gasolina con cuanta porquería tuvo a su alcance. zumo de cáscaras de naranja, agua caliente, con mezcla de aguardiente, matarras, agua con lejía, pero el automóvil se resistía a marchar. Era el verdadero dueño del automóvil, completamente tronado, pero como era muy listo, se hizo el plano combinado de las cuestas de la ciudad, y combinando sus calles a nivel de sus calles en pendiente, se preparaba un largo viaje en rampa que le permitiría lucirse a través de un extenso escalonado de la ciudad, imitando después la avería y subiendo arrastrado por un burro el violento calvario que le devolvía a su casa por la cuesta más corta. Ramón Gómez de la Serna, Realidades